¡Puedo jugar un poquito a Minecraft! ¡Papi, papi, papi! ¡Juega un poquito conmigo! ¡Anda! ¡Pero, Nini, ¡Se acabamos de jugar hace un rato! ¡Déjame tranquilo un momento! ¡Papi, papi, papi! ¡Ponme comida! ¡Que tengo hambre! ¡Pero si tienes... ¡Comedero lleno de comida! No. Papi, papi, papi ¡Sácame a la calle que tengo pipí! ¡Pero si hemos salido hace un momento! Papi, papi, papi ¿Me puedes bajar de aquí? ¡Es que me da miedo bajar! ¡Y lo Papí, subido! Papi, papi, papi, papi Sí. Uh, ¡Uf! Por fin me he librado de esas pesadas. ¡Only! ¡Only! ¡Only! ¡Only! ¡Ah! ¡Only! ¡Only! ¡Only! ¡Only! Pero papi, tampoco somos tan pesadas ¡Eso! ¡Solo te hacemos compañía. ¿Compañía? Si no puedo ir ni al baño, que ya estáis allí molestando. <risa> Tampoco puedo limpiar la ropa porque aparece dentro de la lavadora. Pero eso se va a acabar. Os quedaréis aquí castigadas. Y si queréis molestarme mientras estoy jugando, tendréis que superar la barrera indestructible de Minecraft. Pero cuidado, si os quedáis sin corazones, estaréis eliminadas. A ver, a ver qué tal se onda. ¡Se supone que debía saltarlos! ¡Ya! Yeah. ¡Es que iba muy emocionada! ¡Me perdonas la vida! <risa> ¡Es mi turno, Mimi! ¡Mira y aprende! Primero, analizamos el escenario Por lo que veo, hay que superar este obstáculo Pues ya está, súper fácil ¿Quieres que lo vuelva a hacer? <risa> los que hacen Nunu Oh, qué pena Mimi Casi saltar los bloques sin tocarlos Eso no es justo! ¡Pues me enfadé y lo destrozo todo! ¿Ah? ¡Interesante! Ahora es más alta la pared de Minecraft Me lo esconderé y pensaré un plan ¿O ¿Oh, no? ¿Estás ahí? ¡Sí, papi! ¡Pienso saltar los bloques sin tocar ni uno! Uh. <risa> ¡Anda! ¡La Super Nuno ha tirado un bloque! ¡Madre mía! ¡Lo haces durado todo! Bueno, puede que me haya pasado un poco. Vale, vale! ¿Con que utilizando un pico, eh? Pues yo utilizaré las bolas de ¡Alucinante! ¿Habéis visto? No necesito tocar ni un blanco. ¿Qué estás haciendo? Oh, ¡Qué divertidas al pico! ¡Destrozar, destrozar, destrozar! <risa> <risa> ¡No, no es! ¡Me Ba Parece que tu super pico se ha dejado esos bloques ¿Qué bloques? Yo no veo ninguno <risa> Vale <risa> Seguro que esta pared de Minecraft no la van a poder superar Es demasiado alta <risa> <risa> Por, por libre para poder jugar